en este momento a escuchar a Yerjan. Yo creo Antigua. que Trump sale ganancioso, va a, a, a librar una batalla de momento, pero nada que ver con, con destitución. Ahora, pues, de China sigue creciendo. Vamos a escucharte, Yerjan, ¿qué nos traes? Bien, hoy gracias viernes. a Carolina, a Fulvio, a Francia, a todo el equipo de mañana y gracias a la gente que están ahí eh, y nos, nos hacen el favor de eh, escucharnos. Quiero tratar un tema hoy eh, eh, a propósito de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Me preguntan los muchachos que esta camisa, que sí. pero es una, es, una, es una camisa de viernes, ¿verdad? De, de, fin, de, de, de fin de semana. Sí, sí, y no, nosotros hacemos bonita. ese ejercicio de desconectarnos de la, un tanto de las formalidades de, de la semana para entonces los viernes comenzar a, a, a poner nuestra mente en fin de semana. Y eso es importante, hágalo también. Eh, y quiero hablar de un tema a propósito del viernes, de salud, eh, pero que a todo el mundo sé que le va a gustar. Y es referente al café. Yo recuerdo en mis tiempos de niñez, hace unos cuantos días, eh, que en los campos de donde nosotros venimos, la zona norte en San Francisco de Macorís, se recogía mucho café. Y era una, una actividad muy interesante. Eso de que la familia eh, se juntaban a recoger el café en, en los cafetales, y eh, eh, los cuentos, las anécdotas que se, estaba, que se daban ahí, era algo muy interesante, que lamentablemente ya no se da, y que los que no pudieron disfrutar de esa época, bueno, pues se lo perdieron. Yo me la gozaba, el ver a, a, a mi familia completa y a los vecinos, porque era era como, una, como, una, como un ritual, los vecinos con bidones, los más pequeños utilizábamos lata pequeña para recoger el café de la mata y luego entonces eh, llevarlo a la despulpadora, como se dice, y entonces comenzaba ese proceso del café. Pero lo más importante de esto, además de esa parte histórica, cultural de la República Dominicana y de otros países del mundo, de lo que queremos hablar es de los beneficios precis precisamente del café. ¿Por qué? Porque según estudios, y por eso es que es bueno eh, la tecnología, señores, y, y, la, y las investigaciones. Antes se pensaba que el café hacía daño. Pero resulta que a medida que ha pasado el tiempo, los científicos han demostrado que el café hace muy bien a la salud. Y un ejemplo de ello es en el caso, por ejemplo, de la científica eh, Adela Navarro, quien es cardióloga del Hospital de Navarra en España quien ha, en base a investigaciones ha establecido que el consumo de café reduce el riesgo de morir prematuramente es decir, de un infarto o de complicaciones de salud, verdad pero también esto lo ha establecido eh, en un estudio que se hizo también allá en Navarra en España, un estudio que duró 10 años wow. oye, 10 años duró este estudio con miles de participantes donde se determinó que el 65%, eh, o sea, de la gente que toma café, en comparación con los que no toman, un 65% de los que toman tienen menos posibilidades de morir de cualquier causa. ¿Oigan esto? Ah, pues o sea, café. la gente que toma café, según ese estudio, tiene un 65%, posibilidades, eh, un 65 de posibilidades menos de morir de cualquier causa. Pero también esto fue confirmado por un estudio, eh, por un grupo de científicos de la Universidad de Boston, Massachusetts, quien ha determinado que tomar de 3 a 5 tazas diarias de café reduce el riesgo de morir. Y por ahí va la cosa. Todos los estudios arrojan que lo recomendable es tomar entre 3 y 5 tazas de café al día para reducir la, eh, el riesgo de morir. ¿Por qué? Bueno, eh, esto le ayuda a usted con lo que tiene que ver con la diabetes, eh, con lo que tiene que ver con enfermed enfermedades cardiovasculares, neurológicas e incluso ayuda hasta a, a prevenir la muerte por suicidio. Oigan esto, señor, lo, lo interesante de, de tomar café. Claro, siempre en comparación con aquellos que no toman el café. Eh, ¿Qué dicen los científicos? Que esto se puede dar a un compuesto de bioactivos que están presentes en el café, Julio tiene más experiencia que yo en esa parte, que según ellos, reduce la resistencia a la insulina y la inflamación sistemática. O sea que el tomar café es algo que produce beneficios de manera directa. Y esto le va a gustar a los hombres, este último dato que voy a dar. ¿Por qué? Porque otro estudio, en este caso fue llevado en la Universidad de Texas, en Houston, en Estados Unidos, determinó que el café ayuda a la potencia sexual del hombre. Mira cómo los muchachos se ríen. Estos tigres son el diablo. Mira cómo están todos muertos la risa. Bueno. Porque yo estaba, señora, yo estaba hablando ahorita de algo que es más importante. De salud. Y eh, yo estaba hablando ahorita de, de, de que previene enfermedades cardiovasculares, eh, neuronales. Y ahora que hablo de la potencia sexual, ellos se traían de las risas de un ave. Porque es la parte que más le, le interesa a usted aparentemente. Así, así, Siempre lo superficial. Eh, eh, qué vaina. Ay, eh. sí, Somos Pero bien, eh, se hizo un estudio en la Universidad de, de Houston, sí, lo en Texas, de lo superficial. donde se utilizaron, oye oye este dato, Carolina, 3.724 voluntarios. O sea, una, una, 7, una cifra. Eh, no, 3.000. Una cifra eh, astronómica. Todos de más de 20 años. Y adivinen qué. Se determinó que aquellos que tomaban dos o tres tazas de café al día eran un 42%. Oigan bien, los que tomaban dos o tres tazas de café al día eran un 42% menos propensos a presentar difusión eréctil. Oigan no ese dato, señores. Un 42% menos Probabilidad de, de presentar difusión eréctil. Mira cómo ha llegado aquí la gente de, de, de la página Telenor.com a, a, a, a, a buscar esos a, datos. A, a buscar esos datos. Sí, son reales. Lo pueden Ven, buscar. échame eh, café aquí, a el, eh, el favor. Miren, aquí me están trayendo café porque los muchachos se han emocionado con, con, con, con, con estos datos que aquí. hemos dado. Francia ha pedido café también. Esto Sé que hay mucha gente que van ahora mismo para la cocina de aquí de Telenor a buscar eso. Porque según los científicos eh, dicen que, que esto ayuda a la potencia sexual, bueno, porque tiene efectos farmacológicos que causan la relajación de las arterias, y es cierto. O sea, cuando usted toma café, además de que esto no, tiene, tiene, ca más energía también. tiene cafeína, sí. ¿verdad? Eh, <risa> dicen ellos que tiene un efecto farmacológico que relaja las arterias. Mira, Tuvimos. aumentando el flujo sanguíneo y por tanto Tuvib una mayor potencia viejo sexual. Mira, de tuvimos, drenando, ¿Eh? tuvimos drenando, tuvimos drenando prácticamente Señora, lo, ese el, termo. Acaban los muchachos de exprimir el, el el el pote, pote se llama. El frasco, el termo, que yo, con, termo, es que yo me cogí un campo el termo, el termo. el termo, que yo me cogí un campo ya le decimos pote, el, el, pote. el termo de café lo exprimieron y ciertamente siento que tiene algún efecto energético en el cuerpo. Sí. O sea, es indiscutible. Esta parte Oye, que Carolina, es muy a Carolina le ha ido bien. No, sí, no, no, le ha ido bien. Dios, pero Dios, Dios, Dios, no, ¿le, ¿le, le ha ido bien a Carolina también. El tema del sueño, Entonces, de tener más de energía. Sí, miren, no, por, por, por, eh, se, según los lo es científicos, eh, han establecido que eh, estos efectos que tiene, específicamente de, de relajación de las arterias, que es lo que hace, ¿verdad?, que aumente el flujo sanguíneo y, por tanto, permite una mayor erección en el caso de los hombres. Pero también de todo esto, lo más importante es que previene el cáncer, que es otro dato. El café ya está determinado, señores, que el eh, eh, previene el cáncer, el, eh, el cáncer específicamente de colon. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos invitar a la gente? Consulte con su médico. Por oh, Dios, esa debe tomar café. Eh, consulte con su médico y en la medida de las posibilidades, es importante que usted tome de 3 a 5 tazas de café al día porque es muy beneficioso, no que se lo diga yo, yo le voy a invitar a nuestros televidentes a que busquen en cualquier revista científica, yo le voy a recomendar Nature, eh, se escribe para poderlo encontrar en español, Nature en español, eh, ahí usted va a encontrar en esta eh, revista científica todos estos datos relativos a investigaciones recientes que se han hecho sobre el café y específicamente Todas estas investigaciones eh, que diversas universidades del mundo y científicos del mundo y hospitales de cardiología han hecho para que usted se entere no solamente del, del, del tema del café, sino de otros descubrimientos que se han hecho. Pero mientras tanto, decirle a todos estos muchachos que están aquí, esto está lleno, esto está lleno aquí de gente que llegaron a, a buscar, yo se lo aquí. voy a dar, la copia, yo se la voy a dar, tranquilos, que vinieron a buscar la información de los beneficios que tiene el café, ya lo hemos dicho. Previene el café, eh, la muerte prematura, ya sea por infarto, eh, previene las enfermedades cardiovasculares, eh, eh, ayuda con la diabetes, ayuda por ejemplo con las enfermedades neuronales y aparentemente según la mayoría de los que están aquí, enfócame ese grupo que está para acá, para acá de este lado, Mírenlo ahí que hay un, otro grupo ahí de, de muchachos y uno que se escondieron. Que están por y allá por el llegando. fondo. Y siguen llegando los editores del Departamento de Edición. También vinieron a buscar los datos. Eh, a buscar los datos de los beneficios del café. Tranquilo, se los voy a dar a, no. ahora mismo. Yerjan. Yeah. Ajá. Vemos como que la juventud no toma tanto café. Que no. O sea, de ahora en adelante. Toditos salen de aquí. Mira, buscando el termo. Se acabó ya el café ahí, muchachos. Se acabó, de caber, se acabó el café porque lo exprimieron. No, lo que pasa es. Pero es interesante saber el dato. Sí. Eh. Con relación a la juventud, tendríamos nosotros aquí, porque aquí en la República Dominicana prácticamente no se investiga Hola, nada. En pero yo te prometo, de café. yo te prometo aquí sí. en Telenor hacer un trabajo sí. investigativo, lo vamos a hacer Fulvio ese trabajo, para ver los jóvenes que hay aquí en Telenor que consumen café ah, y más ¿sí? o menos por ahí, y también en la calle, preguntar a la gente investigar lo la, que ¿cómo consumen? Lo, lo, lo encontramos, Nature, Nature, Nature, nature Ajá. Sí. Eh, te va a aparecer Nature muy interesante o Nature en Ay, español, que es una página científica donde se eh, publican todas las investigaciones que hacen. Aquellos bueno, que estudian a tomar y tomar café con más y salud y a sembrar salud. la loma de café, Sí, ojalá café que es, porque no esa no parte la era muy no, interesante, no, no, muchachos, tranquilos, porque en, el, en, en la cocina queda café, árboles. pueden ir a buscarlo. Y tú haces bosques de este café bosques okay, de café. muy bien, pues vamos a escuchar a algunos amigos que nos han escrito otra vez. muchísimas gracias Yerjan, por ese interesante tema sí. que a veces no le damos importancia pero que sí y, y lo hacemos de manera natural de beber nuestro café y claro. lo porque sí